Está El caso de El Croc involucrado en la muerte de un menor y es que este artista urbano, Michael Valdés de la Rosa, mejor conocido como El Croc vuelve a estar en la mira del ojo público tras ser vinculado con la muerte de una adolescente de 17 años de edad según el informe policial Revela que el artista llegó al apartamento de la joven alrededor de las 4 de la mañana acompañado del novio de la fallecida. Se dice que ambos comenzaron a consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias desconocidas. Un familiar de la fémina en cuestión informó que cerca de las 6 de la mañana la joven presentó complicaciones de salud. Luego procedieron a trasladarla a una clínica integral donde falleció. El caso sigue en investigación bueno está difícil la situación ahí eh. más cuando tú eres una figura que te involucra en este tipo de cosas saben que eh, empiezan a salir mucha mucha eh, cuestionamiento y ese tipo de cosas empiezan a involucrarte aunque tú no tengas nada que ver con eso pero tú eres la figura y tú tienes que salir a hablar ¿Mm? empiezan a especular cosas que no son no sé si qué tiene que ver creo, con, con este tipo de cosas pero eh, no fue, fue un, no fue un asesinato. ¿Fue un asesinato o fue que la muchacha se enfermó y le dio algo? Eso está en investigaciones. Lo que yo digo es, si usted una figura, debe tener cuidado hasta donde usted visita. Sí. Usted tiene que tener los nervios como el ilegal. El ilegal en, en, en otro país anda con todo el cuidado del mundo y donde... Donde no puede estar, no está. No anda haciendo disparate. Entonces, muchacho, yo lo vi que desde de que él se prestó para eso con, con tontón pajarería. Entonces, mira ahora, eso da pena. Muchacho, un pionero del Dembow. Dembow que fueron Dembow. muy grandes ellos en eso. Sí. sí. Así es. Pero es lo, es lo que yo digo. O sea, la muchacha murió. Quizás fue algo, alguna negligencia y él, y él por mala suerte estaba ahí. ¿En ese coro. Puede bien? ser también, pero que aparte, supuestamente, dicen en algunos medios que había estupefacientes donde donde bueno. está, en esa casa. Una sobredosis, algo. No, ¿Mm? no sabemos todavía. La, está en, en, en desarrollo. Son, pero lamentable. lamentable. usted tiene que estar tranquilo. ya Mira, el otro compañero de él es un empresario una muy próspero. Sí. Eh, doble un empresario, importador de vehículos, Amable no me deja mentir, que, que lo conoce. Eh, importadores, tiene dos importadoras, me parece, dos do, do ag eh, agencias de traer vehículos al país, y por eso fue que dejó como la música. Y, y es no, claro. le, le, le fue mejor le, ahí en, en, en su negocio de, de vehículos y ah, ese tipo de cosas, no. y decidió retirarse y dejar al Cross solo. Porque se sentía. Porque que tú tienes cuando tú logras algo en tu vida que tú te sientes en paz y en tranquilidad, tú le caes atrás de, a eso y claro. sí si, si la fama no te hace feliz, si la música no te La hace fama no, feliz. no es para todo el mundo. Lo dijo mi abuela, exacto. Un filósofo. Un filo, filósofo. Por ahí llamado lápiz. <risa> claro, la fama no es para todo el mundo. Usted tiene que cuidarse. Sí. Incluso cuando usted tiene un sonidito. Usted eh, levanta enemigos, es una cosa que es del demonio. Algo dice. normal, muchos eros, claro. los sí. eros, gente que, que, que, que siempre van a en contra de lo que tú haces, tú me entiendes, y quieren llevarte la contraria. Y siempre hay que cuidarse cuando tú tienes el ojo público. Una pena. Y es una pena. Sí, es que muy lamentable pasando. porque eh, es, yo lo conocí a él en Tenares, eh, una patronal, y un muchacho, aparte de ser un artista en esos tiempos, que estaba muy pegado. Es una persona muy humilde, una persona cualquiera que no no anda con un ego, de que yo soy artista, no, compartimos muy bien. Y espero en Dios, y de parte de los osobrosos de este programa, que todo se aclare. Que todo se aclare y, y, y si tiene que pagar alguna culpa, eh, allá sabrá. Y Dios es es lo más grande y no juzga a nadie. Sí, saber con sí. quién usted hace liga, porque cuando viene a ver, yo he visto personas que están haciendo tiempo por andar con alguien, que no tiene que ver nada en eso. En, las, en esta información se hizo eco Santiago Matías, entonces vamos a ver si tenemos ahí el video con las declaraciones, de donde pues Santiago Matías ofrece más detalles sobre este caso, donde el CRO está involucrado en la muerte de un, de un adolescente, 17 años, eh, todavía es muy confuso, no se sabe realmente qué es lo que ha pasado, y si tiene directamente una, eh, una vinculación, es muy lamentable esta situación, esperemos que se aclarezca, eh, porque es un, un muchacho que subió de la nada y a veces las cosas pasan para que cojan cabeza. Lamentable, sí, este tipo de... Pero como te dije anteriormente, él no tiene tanta culpa porque es que uno no, uno no sabe cuándo una persona se va a morir en los brazos de uno y, y, y qué problema eso puede atraer. Quizá no hay... ya estaban compartiendo como jóvenes en un coro la muchacha le dio algo y se murió no y hay que ver según lo que decía Néstor, se dice que había súper y también decía ahí que estaban consumiendo bebida alcohólica la gente cuando está borracha y uno no sabe qué habrá pasado hay que para la investigación y a ver qué fue lo que produjo lo que esa complicación de salud a ella y que haya llegado al fallecimiento claro hay que revisar no podemos echarle toda la culpa al artista urbano bueno ¿Con quién sí. tú andas y en qué situación están? Pero, Pero tú en... sabes que los artistas de aquí no tienen tampoco ese ajo, de, de, de, de, de, de, por ejemplo, como esas estrellas de Hollywood que no, no se andan viendo dejando de ver de todo el mundo. Aquí los tienen tígeres, que cotizarse. Tú aquí sabes, los tigres tienen una andan por ahí, Tú lo ves, se sientan en una esquina a beber una cerveza. Los tigres de aquí no andan con ese cuidado, como, como anda Will Smith oh. o Eddie Murphy allá, que tú lo ves. Que, que para tú verlo lo de empanto y un tro de fotógrafo ahí tirándole fotos. igual ¿no? que sí. aquí Y lo altitud urbano, Justin vive es muy difícil que tú lo veas eso. y que sentado uh -huh. en una esquina, de que, bebiéndose una cerveza. Por muy eso difícil. yo admiro claro. lo, la, la estrategia del alfa. Ajá. El alfa es un tipo que anda con su seguridad. 10 seguridad. Y un bueno. día al año hace un teteito como lo hizo en la terrena. <risa> <risa> que se empantó para allá y se dejó ver de todo el mundo. Tú me entiendes, pero eso, si usted no lo aprovechó ahí, cuando viene a 20 años, vuelve a suceder ese suceso.